Hola, eh, buenas tardes. Vamos a, a intentar eh, dar eh, comienzo a, a la charla con los dos compañeros, eh, compañero y compañera, que, que vienen de Colombia, que están en estos momentos acogidos a un, a un programa de acogida temporal, de refugio temporal en Asturias. Se trata de. de una iniciativa que allí en el caso asturiano tiene 20 años eh, de trayectoria. Ahora mismo hay programas similares en otras partes del, del Estado, en Andalucía, eh, perdón, en Extremadura, en Valencia, en el País Vasco, pero hace 20 años, cuando se empezó solamente en Asturias, se puso en marcha la idea de un programa que permitiera mmm, acoger durante un tiempo determinado a algunos activistas sociales que tuvieran una persecución como consecuencia de ese trabajo, de ese activismo, eh, para intentar sacarles del núcleo duro de la represión y, del, de la, y de la, del hostigamiento y de la impunidad con la que se vive en Colombia, alejarles durante una temporada para facilitar que se pudieran bueno, pues, eh, encontrar un lugar de acogida y de refugio, retomar fuerzas y seis meses después volver. Eso se ha venido poniendo en marcha en los últimos años, el programa tiene 20 pero la, la recepción de acogidos, de acogidas eh, son creo que 14, ah, yo creo que es una experiencia interesante y la prueba es que desde Colombia se nos dice y cualquier movimiento de solidaridad si no está al servicio de lo que se nos dice desde el interior no tiene mucho sentido cuando desde el interior nos dicen esto es importante, hay que intentar seguir haciéndolo. Eh, otro dato que nos hace pensar que es importante es la extensión del programa a otros territorios y todo lo que pueda permitir estrechar lazos con las organizaciones sociales que existen en Colombia. Todo lo que nos pueda permitir ser solidarias, ser solidarios con una gente que lucha con una dignidad que de verdad en ocasiones es para decir yo, de dónde sacan la fuerza porque estamos hablando de un país donde el número de muertes, el número de desapariciones es en algunos casos alarmante, en algunos casos escalofriante, que después de procesos de paz como los que se dieron desde hace ya más de 20 años en Centroamérica, que se nos dijo se acabó la conflictividad, se acabó la época de las guerrillas. Bueno, pues parece que eso no era así, ni para Centroamérica, ni mucho menos para, para Colombia. Se nos ha dicho en Colombia, después de varios intentos de finalizar el conflicto, la desmovilización de las FARC, que entrábamos en fase de posconflicto, pues no señor, seguimos teniendo eh, el, el, el posconflicto previo, pero lo tenemos en una etapa similar a la que había con anterioridad y con una arremetida especial en contra de lo que son las organizaciones sociales, en contra de lo que es la, la sociedad civil. Eh, yo creo que quienes habéis venido aquí, de todo esto, mejor o peor, controláis cosas, entonces no me, no me quiero liar más, deciros que la idea de hacer esta actividad eh, bueno, mmm, fue para intentar que los compañeros puedan moverse desde Asturias a otros lugares donde poder transmitir un poco pues, la experiencia, el testimonio. Se nos dijo que podía ser eh, la vorágine, desde luego... Como, como programa de acogida agradecer a todos los compañeros y compañeras de la vorágine el que desde el primer momento en que se hizo la sugerencia todo ha sido eh, ayuda para decir para adelante y eh, no, no deciros eh, mucho más porque creo que quienes tienen que hablar son eh, ellos dos eh, de lo que os vayan a contar es importante situarlo en el contexto de que por primera vez un expresidente colombiano como es el caso ahora mismo de de Uribe está en arresto domiciliario y la posibilidad de que un presidente como Álvaro Uribe pueda empezar a ser juzgado para acabar con la impunidad de los gravísimos atentados cometidos contra los derechos civiles, contra los derechos humanos durante su, su periodo de mandato desde luego la posibilidad de que se abra una grieta por donde puedan entrar en torrente todos los movimientos sociales, movimiento indígena, movimiento de, de mujeres en el campo, eh, movimientos ciudadanos eh, de refugiados, eh, de asilados que hay, de desplazados internos, todo eso, si de verdad se abre una grieta, es posible que podamos empezar a pensar que la impunidad no tiene por qué ser eterna en el caso de Colombia. Y quienes estamos desde aquí, lo que podemos hacer es empujar un poco en ese sentido, transmitir esta información, que la compartamos y que la podamos difundir hasta lograr abrir esa, esa grieta. Por cuestiones que me imagino podréis entender, los compañeros se presentan con el nombre, sin muchos más datos. Entonces, Sifrido pertenece al movimiento indígena en la región del Cauca, el CRIC y la compañera Claribel. Viene de un departamento cercano, el departamento de Tolima, con una experiencia de sindicalismo agrario, de movilización de mujeres en el campo y nos van a comentar algunas cosas de qué es lo que ocurre y qué cosas hay que empezar a denunciar en esa grieta que decíamos antes que nos permita empezar a poner fin a la impunidad criminal que existe en el Estado colombiano. Y entonces, nada. Eh, vamos a poner una, un corto muy breve para empezar y hablan ellos ¿Quién primero? ¿Para cuestión. Cuando nos secuestraron, fue la guardia. ¿Y por qué la guardia nos tiene que cuidar? ¿Y a ellos quién nos cuida? Ser no es fácil. Hoy salimos. Hoy salimos a acompañar a nuestros quihueteñas que nos fueron quitados de nuestra madre tierra de la forma más cobarde. Y es que es así. Uno sale, pero a veces no sabe si va a regresar. No sabe si va a volver a ver a nuestros hijos o si vamos a ver a nuestros padres o nuestros hermanos pero salimos precisamente por eso, por ellos, porque queremos que estén bien, queremos que nuestra comunidad esté bien. Y aunque a veces nos disparen, nos maten un compañero y nos sintamos solos, nuestras fuerzas siguen tanto por eso, porque queremos que los que vienen atrás tengan algo mejor. Nos duele mucho, nos duele mucho que nos quiten a nuestros compañeros, siempre han sido así, pero la fuerza se debe mantener, porque yo creo que así ellos lo hubieran querido. No queremos más vidas perdidas. No queremos que nuestros chibueteras también arriesguen sus vidas y el personal que nos encontrábamos allí. Como estaba el tan duro, nos ubicamos en un vehículo para dialogar y mirar cómo hacíamos nosotros como autoridades. En ese momento, empezaron los disparos por todas partes, allí también en ese momento fusilaron a dos quimetecas con mensajes a los guardas mi guarda era la nejos Cristina seguramente con mensajes a la comunidad y los demás que quedaron en el fuego cruzado y los heridos, que son seis como comunidades saben y sabemos que tanto los inquieteras y las autoridades no estamos armados, que solo tenemos una chonta y estamos armados de valor porque no tenemos otra cosa. Y que no están matando, claro que sí. Y en la asamblea, yo también les decía, decía a ustedes, aquí todos somos objetivo militar. Hay unas cabezas el exterminio es para todos. lamentablemente es muy doloroso para la comunidad nasa no de el resguardo de tapoyó porque nunca pensamos que se nos fuera a presentar pues un acontecimiento de estos tan terrible y, as, y condenamos y repudiamos este acto tan tan discriminado que hicieron con personas tan humildes como son los kibotegnas y la negues no cristina bautista que apenas venía desempeñando su cargo en, en, unos, en poquitos meses, pero que venía haciendo un excelente trabajo en nuestro resguardo indígena de Tacuay. Bueno, el compañero de Le, Leodoro eh, pues ha sido una persona que ha sido guardia, no solamente cuando inició en el 2001, desde mucho más antes ha sido un, una persona que ha prestado sus, sus servicios y ya en el 2001 se pues, inicia el proceso de la Guardia ya con toda la lo hemos pues en todas estas, en todas estas andanzas, ¿eh? estaba, estaba en las marchas, estaba en las mingas, estaba en todo. La guerra vuelve y toca nuestro territorio, o se despierta, nunca se ha ido. La vuelve a despertar el sistema, el gobierno, otra vez hay grupos armados, otra vez tenemos que llorar a nuestra gente. Y me pregunto, ¿hasta cuándo otra vez vamos a hacer lo mismo? Si no se actúa, no solamente nosotros como indígenas, sino usted, campesino, sociedad colombiana. ¿Hasta cuándo vamos a seguir aceptando esta guerra de unos pocos con las lágrimas y el dolor de muchos de nosotros? organización de sociedad la tenemos que mostrar esa defensa del territorio para los hijos y los nietos esa cultura para entendernos para buscar nuestra identidad y esa autonomía para que ustedes la comunidad definan su autodeterminación Con eso me enseñaron ustedes y yo le quiero decir a ustedes la herencia a ese futuro que está atrás que ustedes me enseñaron. No entendía por qué decían que el futuro está atrás. Cuando a mí me enseñaron que el futuro es que estaba adelante, No, ustedes los mayores me enseñaron que el futuro está atrás porque son los niños y las niñas, los jóvenes. Aquí están. ¿Qué futuro les estamos dejando? Yo les dejo eso nomás como reflexión. Y todas las familias de corazón nos acompañamos. Pues, pues, Bueno, eh, buenas tardes Un saludo de hermandad desde el pueblo indígena Nasa del departamento del Cauca, Colombia la verdad, me siento muy contento que hoy ustedes conozcan un poco lo de la situación que en estos momentos estamos viviendo. Como pueblos, no solamente el pueblo indígena Nasa, sino las 100, los 102 pueblos indígenas que aún existen y persisten en nuestros territorios. Y que cada día ha sido mucho más complicado de seguir existiendo. Los pueblos existentes han sido exterminados física y culturalmente. A través de religiones, de formas de la educa educación que nos han implantado. De esa manera, día a día, quieren acabar los últimos pueblos que aún existen. Desde que inicia el proceso de paz en Colombia, desde el 2014, cuando clandestinamente se estaba haciendo ese ejercicio de pacificación al pueblo colombiano, fue gracias a que... Las mismas comunidades, a través del apoyo de las autoridades, en el 2011, cuando Toribío, el municipio de Toribío, un municipio donde el conflicto armado prácticamente se había ensañado con el pueblo toribiano. Un área urbana donde ha sido objeto con más de 1.200 hostigamientos, cuatro tomas guerrilleras, el último que hicieron es prácticamente introducir en el área urbana a la subestación de policía un bus cargado de explosivos. Donde pues la destrucción fue total. Casi el 80% de las viviendas fueron afectadas afortunadamente no ...pasó a mayores porque solamente eh, dos civiles pues fueron alcanzados por los proyectiles. Y pues eso fue que ya nosotros inclusive dijimos ya no más. Entonces empezamos como el proceso de desalojo a todo actor armado, así sea de izquierda, de derecha... Dijimos, ya no más. Entonces, obligamos a que el presidente en ese entonces, Juan Manuel Santos, se hiciera presente. Y en esa presencia se le dijo que es urgente que gobierno y guerrillas se sienten a dialogar. Entonces desde ahí se dio como el inicio el desalojo de una base militar ubicada muy cerca allí en el área urbana. Se logró desalojar por no mucho tiempo al ejército de esa base militar porque nosotros siempre decimos que ningún, ningún actor armado cuida la vida. Siempre lo hemos hecho a través de la Guardia Indígena. Ya en el 2017, desde el, desde el 2014 hasta el 2004 años, 2018, una completa tranquilidad para el municipio de Toribio Donde ya se, no se escuchaban los ametrallamientos, los sobrevuelos de helicópteros y aviones, cuando se presentaban estes, estos confrontamientos entre la Fuerza Pública y las FARC habían callado pero en el 2017 en ese entonces cuando ejercía como autoridad como gobernador porque fui autoridad en mi resguardo el resguardo de Toribío que a la vez es municipio y de las cuales está constituido por tres resguardos indígenas entre ellas está Tacoyó el mismo Toribío y San Francisco En ese periodo de gobierno, pues obviamente muy contento, tenía muchas esperanzas de trabajar, de escuchar a mi comunidad, de, de trabajar con ellos. Pero en el mes de marzo del 2017 hizo presencia una unidad que supuestamente... Se llamaba EPL, Ejército Popular de Liberación, nuevamente otro grupo armado, de las cuales con la comunidad se hizo el desalojo, es decir, se desterró del territorio Elegimos no, no más. Luego, ya en el 2018, se agudizaron los conflictos porque ya no solamente fue el EPL, empezaron a hacer presencia. Otros seis, siete grupos armados más. Empezó primero que todo el ELN, luego la disidencia de las FAR, luego los Pelusos, que es nada más y nada menos que un grupo financiado por el narcotráfico y obviamente también. Por los grandes industriales de esa zona. En total, ocho grupos armados empezaron a disputar el territorio. De las cuales se hizo fuertemente resistencia a través del de control territorial... ...a tratar de desalojar esos ocho grupos que hacían presencia. El resultado y la respuesta de ello, ¿cuál fue? Asesinar a guardias indígenas, asesinar autoridades, porque en ese entonces, 2018, fue asesinado un gobernador del resguardo de huellas, un resguardo vecino. Fue el primer autoridad asesinado en el norte del Cauca. Después, en el 2018, ya Finalizando 2018 fue asesinada la gobernadora Cristina Bautista, una compañera que denunció públicamente el asesinato de cuatro de nuestros guardias cuando fue prácticamente con arma de largo alcance, fue atacada un convoy de la guardia cuando se dirigía a Santander de Quilichava. Entonces, a través del de congreso de guardia que se hizo, se rechazó rotundamente. Y esta compañera Cristina fue la que hizo la, el rechazo más fuerte a los grupos armados. Y ella decía, pues, si no hablamos nos matan. Y si no, también, pues entonces hablemos. Eso le costó la vida a la compañera Cristina. Dentro de ese ejercicio de control territorial, tristemente los jóvenes que hicieron parte de estos grupos armados ya se estaba volviendo común en recoger jóvenes cada ocho días en el pueblo de Torillo. Un enfrentamiento entre grupos, jóvenes que hacían parte de un grupo a otro, las disputas de quedarse con el territorio nos quitaron. ...alrededor de 16 jóvenes en ese conflicto. En el accionar, en ese entonces, en el 2018, cuando aún era gobernador... ...los que eran comuneros nuestros, pues obviamente, fueron acogidos a través de la jurisdicción especial indígena. Es decir, que ellos tenían que pagar esos asesinatos porque era un delito... De por medio que estaba. Y muchos fueron a patios prestados porque se hace el convenio con el Instituto Penitenciario de Colombia. Porque nosotros desde la jurisdicción especial indígena aún no tenemos una cárcel donde podamos tenerlos a ellos. Entonces hacemos ese convenio. Y producto de eso y el desalojo del EPL... Y aparte de los decomisos de, de material bélico que se destruían en plena asamblea. Porque ese ejercicio también lo hacíamos. Destruíamos las armas en plena asamblea. Producto de ese ejercicio empezaron las amenazas en contra mí. Vino la persecución hacia las tres autoridades. Donde empezaron las... Los panfletos amenazantes de, por águilas negras. Lo curioso de eso es de que los panfletos amenazantes venían de las águilas negras, que son grupos paramilitares de ultraderecha. El bloque capital, ¿sí? los gaitanistas, que eran grupos paramilitares. Pero en el accionar lo hizo la disidencia, la supuesta disidencia de las FARC. Entonces, prácticamente hay una confusión allí fuerte que finalmente no sabemos qué grupo es el que nos está asesinando. Si es disidencia, si es paramilitar, o la disidencia y paramilitar es la misma cosa, no sabemos. Entonces, es la situación que nosotros estamos viviendo en el norte del departamento del Cauca, y celebramos el paso... ...que está dando la corte, la corte Penal de Colombia. Porque siempre hemos dicho... ...que el directo responsable, el promotor del paramilitarismo en Colombia... ...ha sido el presidente que ha estado por más de 10 años, 8 años, dos veces presidente... ...y que en su periodo cuando fue gobernador... De Antioquia fue las que creó las Convivir. Uh -huh. Y finalmente uh -huh. se fue extendiendo las Convivir, terminaron siendo las Autodefensas Unidas de Colombia, uh -huh. que es un grupo de ultraderecha que hoy es la que nos está masacrando a todas las organizaciones sociales. No hace en menos de una semana. Hoy, mientras nosotros estamos acá, han ocurrido tres hechos de masacres. En un pueblo hermano de, de Nariño, mataron a más de 12 de nuestros indígenas. Jóvenes que aparecen asesinados, masacrados, cinco, seis... Pero lo curioso de esto es que todos esos eventos están ocurriendo donde la Colombia humana, que ha sido como la esperanza de un país equitativo, un país que quepamos que, que, que, que todo, que todos tengamos las mismas oportunidades, y a través del movimiento alternativo, indígena y social, que es el maíz, que es el movimiento político de, de, de la organización indígena, hemos hecho fuerza aquí. Gustavo Petro fuese nuestro, nuestro presidente. Ese es el gran sueño que nosotros tenemos. Pero lo curioso de las masacres que están ocurriendo son en los territorios donde la mayoría apoyaron a Petro. Eso es lo curioso. Y más cuando ahora este señor Uribe está con retención domiciliaria. Parece que son los coletazos fuertes que está dando la ultraderecha. Y lo grave de esto, los señalamientos que hoy en día está haciendo Uribe a la Corte. Diciendo de que es de izquierda, es mafiosa, es guerrillera. Esos graves señalamientos hacia la Corte que también rechazamos rotundamente. Pero para nosotros es una esperanza que por fin la justicia colombiana tenga ese carácter que le corresponde de impartir justicia, de que este señor pague por todos esos hechos que ha cometido delitos de lesa humanidad por todas las masacres los desplazamientos en su época de gobierno el 60% de lo, del Congreso de Colombia fue colocada por las autodefensas entonces legislativamente también decimos de que todo a partir de esa fecha todo su legislación todas las leyes que fueron hechas pues los hicieron estos congresistas que fueron colocados por las autodefensas a estos descuartizadores de, de personas en Colombia. Entonces nosotros celebramos que por fin la justicia haya tocado un mínimo, porque... Yo pienso de que es el, el, el, lo mínimo que le han tocado a Uribe. Porque lo grande es lo que nosotros esperamos que, que, lo que, que se abra esa, ese camino, esa brecha. Y para que finalmente la Corte Internacional es la que sea juzgado este señor. Ese es el gran sueño que nosotros tenemos. A nombre de las víctimas, de los desplazamientos a nombre de ellos, ese es el gran sueño que nosotros tenemos. Entonces agradecerle a todos ustedes, este es el mensaje que le traemos y pues lo importante es que no solamente aquí la, la comisión de, de verificación de qué tan cierto es todo eso, lo que se hace a través de, del colectivo de refugiados, agradecerle también a, a, al gobierno de Asturias, al gobierno español que ha tenido esa gentileza de que este puñado de, de líderes que aún todavía continúan vivos puedan manifestar y puedan denunciar desde acá de lo que es la realidad de Colombia. Entonces, muchas gracias a, a todos ustedes por haberme escuchado y espero que pues hayan interiorizado lo que el video les acaba de mostrar y lo que les acabo de referir. Muchas gracias. gracias. grabar más. Muy buenas tardes para todos. Eh, muchísimas gracias por por esta eh, invitación que nos hacen. De verdad que para nosotros es muy gratificante estar acá con, con ustedes eh, contando un poco de, de la historia que nos ...que nos atiende en Colombia, pues no es nada. Eh, para nosotros es nuestro país y pues lo tenemos que aceptar, ¿no? Miren. Mi nombre es Claribel, vengo del departamento del Tolima. Pertenezco a una red de mujeres, a un colectivo de mujeres. También soy eh, líder campesina con varias organizaciones, liderando, desde luego, desde allá. Como acaban de ver en el video, nosotras, eh, las mujeres allá, estamos mirando desde hace mmm, 20 años atrás, eso tengo de ser líder, 20 años, desde el 1998, cuando se inició las, digamos cuando inicio el camino en la de, de ser líder y empezar a ser colectivo de mujeres y apoyar cuando se empezaron a hacer lo de la reforma agraria, a empezar a organizar todo esto que en el 2002 se, cree, se crea, eh, pero ya debido a, a, a, a lo de a la entrada del señor Uribe que acaba con todo esto nuevamente, con toda la estructura que habíamos logrado sostener y montar en Colombia para la igualdad y equidad de género la, y, y todo este proceso que se viene adelantando, que se venía adelantando, eh, ya con la entrada del señor Uribe, pues acaba, de, de, de, de, acaba digamos de, con, con todo el trabajo, acaba con, con, con, el, con el INCORA, que en ese entonces estábamos organizando lo, lo, de, lo de la reforma agraria, y acaba con, con va, muchas más organizaciones, el IDEAN, todo eso, que a, a, con eso hacíamos varias or, eh, organizaciones adscritas ahí, hacíamos eh, comercialización directa y eso, entonces el bien y acaba con todo esto. Con eso. Desde ahí empezamos a, hacer, a, a apoyar mmm, fuertemente eh, las marchas, paros, inclusive en el 2007 se hizo un paro a nivel nacional, eh, organizado por la Red de Mujeres y Campesinos, eh, yéndonos a las cabeceras municipales, eh, departamentales, apoyándolo. Eh, en ese, en ese tras seguir, perdimos en el 2007 a tres de nuestras mujeres de la red en el 2007. Nos matan en, en el Tolima, en el paro directamente les mata, las cogen y le dan disparos y las matan ahí. Elevamos la denuncia, eso quedó impune, nadie dijo nada, nadie es, no, hay, no, hay, no hay responsables, en fin. Seguimos luchando, siempre trayendo, eh, apoyando varias marchas, inclusive hasta eh, las marchas de, de, de, la, de en Cajamarca, se... Se, se, también se venía trayendo un, un, un, de la Anglogola Chanti, de entrando allí a, a, a lo, de la, lo de la mina. Y también hicimos el apoyo, nosotras, eh, como red, también hicimos el apoyo allí. Hicimos un... marchas también, y lograron... también se logró de que, de que se, allí, en el 2017, se logró la victoria, se hizo una marcha desde Cajamarca caminando hasta otro municipio que se llama Piedras, Alvarado, reclamando y exigiendo que se saliera la gogola Chanti que no la queríamos por, por el daño ecológico y ambiental que se iba a crear tanto en ese municipio como en los otros municipios correspondientes que nos que nos quedaban, como era municipio de Rovira, Alternos, eh, eh, Roncesvalles, San Antonio y los otros cinco municipios que van a Ternua, al, al cerro donde se iba a explorar de, desde un poco de la historia de, de, de que, nos, digamos, ¿por qué traigo a colaciones? porque debido a que digamos, nosotras las mujeres somos un eje importante en el traseguir de, de, de todos los procesos que se han venido dando ¿cierto? que que, somos, que estamos ahí y que apoyamos pero que en realidad no nos, no nos vemos representadas digamos, no estamos ahí como que somos invisualizadas no nos, no nos visualizan ¿sí? pero que sí estamos ahí pendientes en el frente en la marcha pero que no nos reconocen porque siempre que se habla de, de, or, de, de marchas, de procesos eh, no, nos, no nos visualizan ¿sí? pero esto lo digo porque, porque acá sí se está haciendo cosas muy importantes con la red de mujeres, no solamente del Tolima. Tenemos red de mujeres en Cundinamarca, tenemos red de mujeres en, en, en, en Santander y también tenemos red de mujeres del Caribe. ¿sí? Entonces hay varias y, y también hay una parte muy importante también en el Cauca que son las indígenas. ¿sí? Ahí también tenemos un, también un, varias que también apoyan este proceso. Apoyan mucho los procesos. Entonces, es, es, es, como el, es como el recuento y visualizar un poco también el trabajo de la mujer que se ha venido dando y que en Colombia no está visualizado. ¿sí? ¿Por qué? Falta de políticas, verdaderamente políticas que, que demuestren que la, la mujer es una parte esencial y más la mujer campesina y rural, que tampoco no ha sido visualizada. Se tiene prácticamente que la que más trabaja. Y déjame decirle algo. La mujer campesina es la que primero se levanta y es la última que se acuesta Por diversas, por muchas y infinidades de oficios que se tiene Y a pesar de eso, tienes que ir a ayudarle a tu marido a, a labrar la tierra muchas veces. Cuidar de tus hijos, de tu comida, de tus animales, y ir a labrar la tierra. Y pues es un trabajo que no es ni siquiera remunerado. ¿Sí? Por eso estamos en pie... Y a pesar de eso, a cuestión de todo esto, nos violan, nos matan. No podemos alzar nuestras voces, porque si alzamos nuestras voces, igual como todo lo hace en Colombia, el pueblo como tal no se puede alzar en voces, porque si ha alza su voz a reclamar un derecho que es propio, los mata. Lo que hoy me tiene aquí, Hace desde el 2013, en el paro del 2013 que se hizo a nivel nacional, que fueron 11 días de paro, dirigimos ese, eso, ese, eh, eh, con más organizaciones, y estuvimos al frente 11 días en ese paro, ahí también murieron varios compañeros y compañeras, defendiendo, el Tolima, solo el Tolima, no estoy diciendo de otros departamentos, porque los otros departamentos también pusieron sus muertos en ese paro. ¿Para lograr qué? Que solamente si se pusiera en la mesa de diálogo, se pusieran dos puntos, porque eran cinco puntos. Y solamente se pusieron dos puntos, uno aprobado y el otro quedaba en veremos. Y con eso nos tocó levantarnos, levantar la marcha porque no aguantábamos más. ¿Por qué no aguantábamos más? Porque el gobierno empezó a cerrarnos las vías para empezar a alimentar a esta gente. No nos dejaban pasar comida de ningún lado y tocó levantarlos el parque Desde ahí se inicia en el departamento del Tolima y en el municipio crear una red de mujeres y crear nuestros propios partidos políticos para empezar a montar nuestros eh, gobernadores y alcaldes. En el municipio de Roira, donde es, vengo, se creó, una, se creó un colectivo de mujeres de mil mujeres. Eso lo hicimos el año pasado. Creando... Cre, creamos un partido político por medio de firmas. Ante la registraduría se creó el partido político eh, eh, propio... De, de mujeres, montamos nuestra propia alcaldesa, me inscribo como coayudante como, como co en el consejo para ayudar a salir a nuestra alcaldesa, ¿sí? pero fuimos severamente desmatizadas, nos, trata, nos tildaron de guerrilleras, nos tildaron de, de revolucionarias, nos tildaron de muchas cosas, demasiadas cosas. ¿por qué?, porque es que en el Tolima se teje mucho en la, la como el, eh, digamos, el es, es, un, es un hecho eminente allá, allá es la cuna, se puede decir, del, para, del paramilitarismo, porque eso es lo que reina allá, allá si usted no está de acuerdo con lo que ellos digan, es objetivo. El año pasado, cuando creamos este partido, en, en, el, el 17 de abril del año pasado, hicimos una caminata modo marcha desde un, desde un municipio a salir hasta el otro municipio y en el camino eh, eh, íbamos, íbamos aproximadamente por ahí unas 100, 120 mujeres caminando por la vía. Eh, llegando a un pueblo se llama San Antonio, que nos salen al camino como si fuera ejército, nos paran y nos dicen eh, ustedes hacia dónde van, a qué se dirigen y qué hacen. ¿Y por qué este motivo? Nosotros defendiendo nuestros territorios, defendiendo eh, de, de, de que... Porque el desminado, no lo queremos, queremos que se salga. Ya ¿sí? Llevamos unas pancartas. Nos, nos humillan, nos ultrajan, nos hacen devolver, no nos dejan seguir. Cogen a cuatro de las compañeras, las capturan y se las llevan en el no sé por qué, pero se las llevan. Seguimos la lucha y una de ellas eh, la asesinan, la, la violan, la ultrajan, por eso lo el video, la matan ferozmente y una más nadie dijo nada ahí se quedó todo con más, con más fuerte crea esto empezamos a formar ya el, el, el equipo y seguir en la lucha para ver si podíamos llegar a la alcaldía no fue posible, desde luego que no el 27, pero ya vienen las amenazas contra mí directamente y contra otra compañera la otra compañera sí le hacen el atentado, no lo no, logran, no, no, no, ella se fue, pero y ahí, y ya vienen, arremeten con, con, contra, me, me renuncio, me voy de ahí porque pues ya peligro mi vida, no sigo apoyando, digamos, ya eso fue como en septiembre, sigo apoyando, pero desde otro de otros, de otros sitio a la compañera, pero ya muy debilitado porque pues eso es lo que quería, debilitarlo. ¿Por qué no se quiere que se llegue directamente otras personas a las alcaldías? Y eso no lo pasan solamente en mi municipio, lo pasa en diferentes municipios, por el, la, por el narcotráfico, por el lavado de dinero, porque no se quiere que sea, de allí se escudruñen muchas cosas. Entonces, es, es, es como las artimañas que se tienen en cada, en cada alcaldía, siempre amadradas, porque con, cuando son amañadas allí, por la derecha siempre en nosotros que manejamos otro sentido la de izquierda no nos deja y siempre vamos a hacer siempre objetivo militar como nos dice ¿Sí? siempre vamos a hacer objetivo militar creo que ahorita con con, con este señor Uribe que ha, ha caído en, en prisión o, en, o a menos no en prisión sino allá guardadito en su casa porque yo digo que eso no es prisión prisión es cuando los meten allá igual como tiene a, a muchos inocentes allá que yo digo que en las cárceles hay muchos inocentes y eso sí le ajustan la ley hasta donde no más puedan perdónenme la expresión, pero así hablo eh, allá donde donde debería de estar esta señora no haya guardadito en su casa y con todos los privilegios que tiene. Eso para mí no es prisión. Eso es simplemente una alcahuetería que le están haciendo allá. Pero puede ser que desde ahí, de esa alcahuetería que le tienen allá, le, le, le, pues, digamos, se logre de que se infuice y que verdaderamente vaya a esa prisión que se merece. Porque ha hecho mucho daño en Colombia a, a, a todo su, al pueblo en general, el pueblo en general. Y lo, y lo ha hecho en, di, en diferentes formas. Lo ha hecho psicológica, moralmente, lo ha hecho de muchas infinidades formas. Creo que, que, que Colombia, el pueblo de Colombia en este momento eh, está muy dividido por, por la captura, de este, por la guardada de este señor allá, porque se está presentando un fenómeno de... de Digamos, que un pueblo, la mitad de un pueblo lo apoya y la otra mitad no, y entonces se enfrentan entre ellos y él se está victimizando. Y va a lograr que ponerse en, en, en, el, en, el, en el punto más alto de la victimización y va ser, se va a crear que es, el, que es la víctima y que va a ser el preso político. Y eso lo que hay que visualizar más bien todo lo malo que ha hecho ese señor y, lo, y hay que demostrárselo no sé cómo, pero hay que buscar la manera y la forma de que, de que ese señor lo, lo, lo, lo procese y lo condene, y que pague todo lo que ha hecho. Es que me duele tanto que, que, que nuestro... que nuestro país no se conduele de, de digamos, que, que no vea la realidad de lo que se está viviendo y que otros países, como ustedes, acá, si lo miren, lo vean, miren, esto es una muestra, que ustedes sí están viendo la problemática que tiene nuestro, nuestro, nuestro país y que nuestro país no lo vea y no defienda lo que verdaderamente es importante su propio hogar, que si, si, si no defendemos nuestro propio hogar, ¿para dónde vamos a coger?, ¿qué vamos a hacer?, ¿Eh? eso a mí me duele, y me duele como, me duele que, que mi patria, mi hogar, no, nuestro pueblo no se sé conduere de ello, y que otros sí lo vean, la problemática que, que está pasando allá, y que lo hagan desde, desde, desde acá, sé que ustedes están haciendo mucho, mucho por nuestro país y de verdad que yo les agradezco infinitas gracias por colaborarnos a nosotros allá, por servirnos de verdad y hacer de públicas todas estas denuncias que están pasando allá que no son evidentes en Colombia, pero que ustedes sí lo ven, sí lo ven de desde acá porque nosotros, nosotras las mujeres y nosotros los, eh, como tal el pueblo estamos condenados, que si, no, si, si, si peleamos, nos matan, si no peleamos, igual manera nos van a condenar. Entonces, tenemos que buscar las soluciones a esto, pero ¿cómo lo debemos hacer? Creo que aliarnos con países como ustedes, nosotros pueblos que queremos verdaderamente una solución y, y algo bueno para Colombia, aliarnos, pienso yo. Muchísimas gracias. No me extiendo mal, para allá. Me, la verdad es que me duele mucho que, que esto en nuestro país se esté pasando y que no podamos tener una vida tranquila, porque por eso estamos acá, por no tener una vida tranquila, porque siempre vivimos, nos acostamos, nos acostamos, atemorizados y nos levantamos con temor, porque a cualquier momento nos pueden venir a matar o matan a nuestras familias, como no está pasando a nosotros. Yo por lo menos tengo una hija escondida. Porque no puede salir, porque hace tres meses la amenazaron y la fueron y la buscaron al trabajo. Y tocó sacarla de allá. Entonces, yo estoy ahí acá dejando a mi familia allá por lo mismo, porque no podemos alzar nuestras voces y nuestra familia. Entonces, pues. Muchísimas gracias por este por este espacio que nos dan. Discúlpenme mi voz es quebrantada pero me duele bastante. Y darle las gracias a, a, a, a Sol de Paz, a Yacuti, al programa de refugiados, y pues a todos ustedes aquí presentes que nos están escuchando y que pues Sacan un rato y, y nos escuchan y, y ven la realidad de nuestro país. Muchísimas gracias. el armar un partido político o sea, cuando creéis habéis visto alguna experiencia en algún otro departamento de que sí que pudiera servir para las mujeres ¿cómo os animaste? me animé por ver, la, por ver la situación en mi municipio y quería que eso fuera como un ejemplo para que se siguiese en otros municipios para ser como un ejemplo de vida y también de organización de a nivel de las mujeres ¿sí? Por eso se tomó la decisión de tomar, de tomar esa vocería y, de tomar, y hacer este partido político propio por medio de firmas, ni siquiera así, y, pon, y ponerlo en marcha, ¿sí? Desde luego que no fue en vano, porque eh, llegamos a las urnas, llegamos de tercer lugar, eran nueve, nueve candidatos, nueve candidatos a la alcaldía, eran ocho hombres y una mujer y nosotros quedamos de tercer lugar, ¿sí? Y logramos sacar tres, tres candidatas al consejo, que allá están haciendo oposición. Pues, era como montar la alcaldesa y hacerle ver a, a, digamos, a todos los otros colectivos de mujeres que sí se puede hacer, sí se puede hacer pie de lucha para organizar y, y empezar a, a, a, a que seamos visualizadas y que se puede hacer y que, y que entre todas podemos lograr lo que siempre se ha querido ser visualizadas ante, haciendo política ¿no? eso era lo que pues, se, pensaba, se, se, se pensaba, hacer y se piensa hacer, no, no se pensaba ¿no? se piensa hacer. Uh -huh. Se piensa porque ya o sea, se está haciendo se está se está siente, se está el sí. político igual que tenía y sí. se está en la posición pues intentando sí. defender eso. Sí, Una pregunta: ¿la, ¿las organizaciones paramilitares qué decís, esas no, sabes, no se sabe quién son, no las apoya el gobierno? ¿Eso que son muchas distintas? ¿cómo, es que son otro, ¿cómo, cómo, cómo, <risa> bueno, esa la respondo yo. Eh, lo que sucede en Colombia es que uno es el grupo de izquierda, pues en este caso que era las FARC. Pero cuando llega este señor presidente Uribe, él fortalece el paramilitarismo para contrarrestar el, el, el grupo armado de izquierda. Pero ¿cómo lo hizo? Desplazando, ¿sí? amedrentando, inclusive despojando de las tierras a los campesinos, masacrando. Entonces, ahí es donde no está bien. ¿sí? Entonces, el paramilitarismo pues prácticamente es un grupo armado que está financiado directamente por el Estado y aparte de ello, las, las grandes eh, industrias que las financian para, para seguir, como se dice, sosteniendo su, su, economía, su, su supuesta economía. ¿sí? Entonces, básicamente eso es lo que ha, ha, ha sido el paramilitarismo. Pero hay otro fenómeno grande que es que hoy el narcotráfico se suma a la financiación del parlamentarismo. Y pues el parlamentarismo el no, no es un, no es un, no es un secreto que eso fue creado por, por el gobierno, ¿sí? que fue creado por, en ese entonces el senador Uribe, que fue, fue presidente ocho años y que ahorita fue gobernador y, y sigue allá en las grandes esferas dándose. Según. Y, y victimizándose allá. Pero sigue desde allá mal en, mal, maquinando para seguir haciendo daño. O sea, que sigue siendo un poco así como poner en la sombra o algo Sí, que. sí. Uh -huh. Exactamente. Exacto. Pero que es, que es un hecho y es una realidad palpable en Colombia. De que él fue el que creó las la, la, el, el paramilitarismo en Colombia. Uh -huh. Y con el proceso de paz esto no... Y se escuda, ¿no? En eso. No ha mejorado absolutamente nada. No, dentro del proceso de paz, ¿qué es lo que ha venido sucediendo? Es que el gobierno le hace falta voluntad política para que todos aquel, aquellos acuerdos que se firmaron en La Habana se cumplan. Por ejemplo, el, el tema, de, de, del tema de tierras. La reforma agraria no se ha hecho, no se ha dado el paso el tema de la sustitución de cultivos de uso ilícito no ha avanzado. Y antes, al contrario, hasta el momento, van más de 260 desmovilizados, asesinados, porque es que los están asesinando, una vez ya desarmados, los están asesinando, que es lo más grave. Prácticamente cuando llega Duque, Duque fue pues claro, dijo... Vamos a hacer triza al proceso de paz. Y realmente sí lo está haciendo, pero direccionado por el uribismo. Porque pues con Uribe ahí en el Senado, pues él sigue pedaleándole a que al proceso de paz no se le debe cumplir. Porque él inclusive en su locución siempre manifestaba, prefiero ver a la guerrilla echando plomo en el monte y no aquí legislando. Entonces, con eso fue una respuesta clara, clara de que no estaba de acuerdo con el proceso de paz. En todo caso, yo creo que hay algunas cosas que aquí, sí, es, es difícil de entender, ¿no? Eh, es que esto, o sea, nosotros, la, la experiencia que podemos tener de cómo se organiza, por ejemplo, yo qué sé, pues... Eh, en la época de la transición, la extrema derecha era, eran grupos incontrolados, decíamos. Eh. Era lo, la terminología que se utilizaba. Un grupo incontrolado. Y todo el mundo sabía que el grupo incontrolado, que firmaba como eh, Cristo Rey y mañana como no sé qué, era gente que tenía una misma ideología y que tenían, por así decirlo, por arriba una especie de, como de aparato ¿no? que, que le decía: ¡Hala! Tirad un poquito, un poquito para adelante y tal. Y mm, en Colombia, lo sorprendente es que esto es algo que viene desde los años 40, o sea, sí. cuando a, aunque se ha reverdecido desde la época de, de, de Uribe la experiencia de que los grandes terratenientes y todos los conservadores cuando querían acabar con sectores campesinos que se movilizaban más allá de lo que era admisible porque ponían en peligro cosas lo que hacían era enfrentar a unos campesinos con otros, o sea, no hay nada como dividir, y si una parte la estimulo yo para que me defiendan mejor, pues entonces eso lo único que hacemos es intentar llevar, por así decirlo, la guerra civil al pueblo, ¿no? Y, y funcionan así. Yo el, tuve, el, tuve la, vamos, la este año estuve la, en, la, en la delegación asturiana que fuimos a, allí, y en la zona de Río Sucio en el Bajo Atrato en el Chocó, una zona donde hubo guerra, donde se desplazó a la población, la gente ha logrado volver, tiene apoyo a partir de sentencias para recuperar las tierras que les habían quitado, pero eso no significa es que es lo sorprendente de Colombia, tú tienes una sentencia que dice esta comunidad es propietaria de estas tierras. Ya ya, pero desde la guerra hasta hoy Alguien se las quitó, una compañía bananera, y um, una cosa es que tú tengas ese derecho otra cosa es que lo puedas hacer. Van y se plantan allí. Y dices, bueno, ahora ya está ganado. Pues no, no se sabe muy bien qué. En este caso uno puede intuirlo, la compañía bananera instala un grupo de paramilitares en torno a ese, a ese campamento con la idea de amedrentar, con la idea de hacer que la gente, el miedo nos paraliza... Y entonces era entrar y tú veías que había alguien que te estaba controlando. Como eras extranjero no te paraba, pero a los naturales, claro que les paraba. ¿Y dónde vas? ¿Y de dónde vienes? ¿Y con quién estuviste? ¿Y por qué llevas tantos kilos de harina? No necesitas tanto con la mitad, vale. Eh, y es una forma de intimidar y de evitar que la gente pueda eh, moverse. Ese fenómeno, yo creo que es que aquí nos es muy difícil entenderlo en condiciones sí. cuando lo explican... Porque además es que en cada zona tiene unas manifestaciones, unos matices distintos, ¿no? Pero lo cierto es que desde la época de Uribe se generalizó. Y es la forma de combatir el movimiento popular. Y estos movimientos a los que vosotros pertenecéis, de campesinos, campesinas o de indígenas a lo largo de, de todo Colombia, tenéis vuestra relación, vuestras redes, para, porque me imagino que sucederá lo mismo en diversos puntos de, del Estado, ¿no? Sí. ¿Tenéis conexiones? Sí, efectivamente, el movimiento indígena, por ejemplo, nosotros en el norte tenemos la Asociación de Cabildos, organizaciones indígenas del Cabildo, donde nos agrupamos, somos 22 autoridades que somos filiales a la al Consejo Regional Indígena del Cauca, que pues prácticamente nos entrelazamos, que ya no, de esos 22, ajuntamos a 123 eh, organizaciones indígenas. Y también existe la, la nacional, que es la Organización Nacional Indígena. Entonces, con eso constantemente nos estamos, como se dice, eh, articulando, a la vez eh, dándonos cuenta qué están sucediendo en diferentes pueblos existentes en Colombia. Eh, igual con... con con las digamos con nosotras las mujeres también hacemos la red por eso al principio yo decía que la red de, red del Caribe que es toda la red de, de del Cesar de de son, son tres son tres departamentos incluidos en esa red sí que está el Cesar está eh, mmm, Sucre y está la otra, Magdalena, eh, eh, para la parte de César, eh, Sucre, y, y, y la otra, que está pegada, que se monta. bueno, son tres. Y ya queda para el centro, que es de la, la red de, de Cundinamarca, que coge Boyacá, coge, coge esa, um, Cundinamarca y parte de Santander, ¿sí? y está el Tolima, que coge huila, eh, parte una parte de Antioquia y, y algo de de, de... ¿De qué? Algo también de... También del Cauca, No todo, pero algo. ¿Cierto? Entonces ahí se, se, se hacen eh, los, los colectivos y la red de mujeres ah, para abarcar algo a nivel nacional, ¿sí? para informar, de digamos, para hacer como como entre cruces de información de todo lo que se viene haciendo y a, a, a, diciendo y haciendo a nivel nacional. ¿sí? Que de ahí empiezan a ser también un, o, o, una organización mucho más amplia, que en este momento se está creando en Colombia. Uh -huh. Yo te quería preguntar. tenía, Sí, claro, digamos, es que eso, eso es una historia muy, muy, muy muy grande de contar, sí, sí. Eh, digamos, eso se viene manejando desde casi, desde el de, de, de 1870, cuando se empezó eh, a declararse eh, eh, la mujer, empezar a liderarse la mujer, sí, Empezar a, te, a tener liderazgo, a liderarse un poco de, de la esclavitud, del machismo, de todo lo que hasta hoy, un poquito, pero seguimos siendo ahí. ¿sí? Entonces eh, se, se, se empezó a liderarse de, y, el, y desde ahí en adelante se empezó a crear las, las organizaciones y la red de mujeres, ¿cierto? Ese, ese, y de, en el 1928 se crea una organización que se llama eh, la ANUD la, la fue la primera organización que lo crea la mujer, ¿sí? la ANUD, eso en Colombia. ¿sí? Ya empiezan a, a, a crecer un poco más la, la organiza, las organizaciones de mujeres a través de 1920 eh, el, en el 58 ya se ya se crea otra organización que, que es, es Fensuagro, ¿sí? que lo crea también las mujeres a través de miles de, de propuestas, de, de organizaciones, de, de consensos, se crea Fensuagro. ¿sí? Y también se, se crea el, el Consejo eh, Nacional de Mujeres, ¿sí? Consejo, sí, la CNM, ¿sí? que es el Consejo Nacional de Mujeres que se crea, pero, eh, pero no dura mucho ¿sí? porque se dividen, hay problemas entre ellas y se divide entonces ahí empieza a crearse otra organización ¿sí? porque pues son ajenas siempre, como siempre se pelean entre ellas y dicen no, usted no me, no voy con usted por X o Y, entonces se crea admusid. ¿sí? y así sucesivamente se crean tres organizaciones fuertes de mujeres y hacen un planteamiento a, a, a la digamos como al Consejo y, a, y, a, y al Senado de que se haga una reforma agraria, sí. Crea que es donde se donde, donde se empieza a crear ya en el 2000, 1998, se hace, se hace el, la constituyente, ¿sí?, y ponen en pliego de petición la reforma agraria. ¿sí?, en el 2012 se crea la ley de la mujer rural, ¿sí? en constitución por la reforma agraria. ¿sí? Y se crea. Pero ya en el, 2000, en el 2004, 2006, donde ya viene el señor Uribe, bueno, yo estoy resumiendo, no estoy diciendo, sí, estoy resumiendo algo. En el, en el 2006 esto... Viene ya este señor, ya teniendo constituido, porque tenía se tenía varias organizaciones constituidas con varias, muchas cosas buenas, eh, públicas, está de, de, de públicas. Viene ese señor y empieza a vender, a quitar, a, a, a, a acabar prácticamente, porque pues para él no era viable, no era bueno, que él quería era que, que el campesino perdiera su nombre como campesino y que no fuera campesino, sino que fuera eh, empresario, sí, que según él, eh, y desde de ahí se ha venido trayendo una pelea constante de que no se pierda la identidad como campesina y com, eh, campesino, que no se pierda la identidad, porque si perdemos la identidad, ¿dónde está la reforma agraria? No se puede crear una reforma agraria si no hay campesinos ni hay campesinas mucho menos si no hay, tampoco no, no hay eh, eh, tierras, o ¿sí? entonces eso es, la, eso es como, como lo, el, el, la historia ¿sí? de las organizaciones a través de los años que se ha venido poniendo en, en, en, digamos, en, en, en el estado político y en la pelea. pasa un poco a los compañeros. Aunque soy de Cantabria, llevo muchos años en Asturias y también colaboro con el programa. Y una de las cosas que en todo este tiempo me has, más me ha sorprendido de acompañar a, a los compañeros y compañeras que, que ya han acogido a Asturias es también conocer un poco de la, historia, la intrahistoria del programa y durante estos 20 años también cómo ha ido repercutiendo en la presencia de de estas personas en Asturias y, y, bueno, y en todo el Estado y todo digamos, el exilio colombiano en, en, en España y en Europa que es masivo, porque toda la gente ha tenido que, que, que salirse del país a huir de la represión y digamos, una de las cosas más, que menos se sabe es que incluso la red que creó el Uribe en sus años de, de gobierno esta la llamada Operación Europa ¿no? que es como que toda una red de espionaje bueno, de hecho ilegal, aprovechando contactos también con otros países, incluyendo el gobierno de nuestro país, para espiar ilegalmente y, y para usar los servicios secretos colombianos, los españoles, para, para hacer seguimientos a, a personas como los compañeros y al gobernador del programa, Javier Alonso, que lleva 20 años gobernando del programa, pues tuvieron seguimientos en la ciudad de Fijón, en Barcelona, en viajes y encuentros que hacen eh, las personas que están en el exilio colombiano. Y, y Hay todo un dossier, de hecho, con colaboración inestimable del de Jorge Garzón de nuestro país de seguimiento y espionajes, y todo el pinchado de llamadas, todo dentro del encuadre de la teoría de, de, del, entorno, del entorno terrorista, y que toda la gente que venía aquí a confiar eran pues, cómplices de las mafias de todo era Y, de hecho, es una de tantas denuncias, de hecho, hay, hay armado una denuncia a esta operación en Europa, que tiene ahora el porque al final han acabado pillando por un tema de soborno de testigos en un caso menor, pero tiene cientos de denuncias en la Corte Interamericana de Derechos, en la Corte Penal Internacional, en todos los lados. Son centenares de denuncias y una de ellas es la denuncia del coordinador del programa, junto con todas las asociaciones de exiliados colombianos en Europa y en este país, por la llamada Operación Europea por el fenómeno que ha habido aquí pero claro, esto al fin y al cabo no se sabe y también lleva un poco a, a co otra cosa que a mí siempre me más sorprendido que es por qué yo antes no sabía nada de esto, por qué no se sabe nada de esto pues, también nos planteamos si por qué a la vez el país que tiene, que tiene Colombia al lado, que es Venezuela eh, sabemos cada, cada movimiento de, de pestañas que hace su, su presidente y, y cada ¿Y problema que hay en, en el supermercado del de barrio rico de Caracas, entonces también hay que pedir responsabilidades o pensar que en qué están nuestras instituciones, en qué están nuestros medios de comunicación. Bueno, aquí es obvio contarlo, con ¿no? pero uh, lo que vamos a hacer es no sé qué, qué podemos hacer para, para acompañar a estas compañeras y compañeras. Y a mí ocurren varias cosas directas, ¿no? que podemos salir de aquí un poco con cierta tarea, que es para profundizar un poco en el tema de la vida. Hay una serie que ahora mismo está haciendo sensación en Colombia que se llama Matarife y se está digamos, publicando por capítulos en YouTube, son capítulos muy cortos de 5 minutos, que cuentan un poco de la historia de Álvaro Uribe, desde que fue gobernador de Antioquia y el responsable de las avionetas de Colombia, de la aeronáutica civil, como permitía todos los, todos los viajes de avionetas entre Colombia y Estados Unidos para la cárcel marco. de Medellín, uh -huh. y todo el tema del narcotráfico, de paramilitarismo, tal, es una serie que ahora mismo tiene millones de seguidores en Colombia, que han intentado censurarlos y que bueno, se explica muy bien cómo es todo el tema de, de este. Y también, por ejemplo, tal, eh, lo tenemos aquí cerca, el Facebook del programa, que es el programa estudiano de atención a víctimas de violencia en Colombia, en Facebook. Este, pues, claro, son pequeñas cosas que podemos compartir o, o comentar, y también porque al final, en nuestro entorno cercano. Cuando salen ese tipo de comentarios, o sea, el tema de Venezuela, por ejemplo, es fácil decir, bueno, y tú sabes que cada día el tema también en Colombia a un nivel social o comunista, que lo han enseñado en la televisión. No, bueno, yo es que es lo que, con lo que más me no sé, con lo que más me, me indigno porque cuando estás. Una cosa es que te lo cuenten, una cosa es no saber nada, otra cosa es que escuchar a los compañeros que te lo cuenten y otra cosa también es ir allá como, como tino y como yo no y, bueno, y como algo también que lleva. Y ver la realidad y decir, bueno, ¿y por qué, yo no, ¿por qué no se sabe nada de mi país? ¿Y qué responsabilidad tiene mi país? y es de mi país en, en esta situación? Y después ya me en este encuentro las empresas de mi país, de casísticas, petroleras, eh, de electricidad, y tal. la propia Nestlé, que es, bueno, de hecho, de los 127 personas que ha acogido el programa en los 20 años, dos de ellas han sido asesinadas a su regreso, y una de ellas era sindicalista de una fábrica de Nestlé. Henry, Henry, que lo mataron en Ambalema, Tolima, que era del Tolima y llegando allá seis meses lo asesinaron. Y, Romero, uh -huh. Luciano y a Luciano Romero también, que también decir, lo torturaron, muy muy feo y, y pues... Bueno y este programa también hay que comentar que ha tenido, o sea, lleva sobreviviendo 20 años también en base al apoyo que, que has logrado en, en la sociedad asturiana que el, por una digamos las organizaciones que seleccionan los casos a acoger en Colombia son dos organizaciones. Después están eh, 12 13 organizaciones en, en la sociedad asturiana, entre los principales sindicatos, organizaciones de derechos humanos, organizaciones juveniles, que estamos acompañando de este programa porque el propio gobierno asturiano del, del PSOE, que ahora está gobernando toda la vida en, en Asturias, eh, es el responsable. Bueno, el programa se creó pues, con financiación pública del Principado de Asturias, pero bueno, en los últimos 10 años... El recorte ha sido más del 70% de presupuesto. Se estaba cogiendo y manteniendo seis meses a, a, a los compañeros y compañeras con 30.000 euros, que, que es solo el. En otros programas, por ejemplo, es solo el sueldo de, de la persona coordinadora del programa, para, para entenderlo. Y bueno, en los últimos años una institución europea, Project Defender, está colaborando en, en poner, bueno, para cofinanciar un poco el, el programa y poder mejorar y la atención a las personas que, que vienen con apoyo psicosocial con otras herramientas, pero si, por, si fuera por el propio gobierno asturiano y por el personal asturiano, por ejemplo, cuando es, en la época de José Luis y cuando todo era el entorno terrorista y todo eso, hubo muchas presiones por parte del gobierno asturiano ¿no? y muchos desa desaires y mucha humillación y mucha asfixia para intentar dejar de tener que ver el gobierno asturiano con la defensa de los derechos humanos en Colombia. ¿no? parece que defender los derechos humanos en Colombia es terrorismo, pero defender los derechos humanos en, en muchos trabajos del mundo es lo más correcto que puede hacer en el mundo. Esto, ¿no? el poder, el mundo ¿no? Y ya, me callo. Los totalistas son ellos, pero no. también da un poco la perspectiva desde los que estamos aquí, los que a veces nos, venan, nos enfrentamos por primera vez a temas como el paramilitarismo, qué es esto, o lo otro, hay ¿Ah, un presidente detenido? ¿y por qué? Nos cuesta pues, mucho hacer el enlace con una realidad tan diferente, tan desconocida y también las razones de por qué, ¿no?, y qué implicación tienen nuestras instituciones y nuestros gobernantes en, en todo eso. Y, y, pues, y pues no es tanto decir de que, de, que, de que en Colombia tenemos, de a partir del, del, del, del, 2000, de, del 2000, prácticamente mil, desde 1998, empieza, eh, eh, el, digamos, como el... Como el el centro de de, de, de la guerra y, y, y, y, y la violación de derechos humanos y el desplazamiento forzado de, de, de, de gente campesina sí de los falsos y en el 2004 se arraigan se arraigan mucho más eh, ya con los falsos positivos ¿sí? vivencia muy palpable en nuestro municipio, que fue muy arremetido desde el 2004 hasta el 2008. Eh, allá prácticamente eh, en, en el Tolima, semanas, habían semanas completas de que siempre sea cinco, seis, eh, diarios de, de que se, de que se de que sacaban y, y los mataban simplemente. Y, y el ejército, lo digo, a plenitud, porque lo viví, una familia completa, la sacaron de sus casas, la mataron, no quedó sino solamente la señora y una niña de cuatro años, yo digo que no la mataron, fue porque tal vez se les acabaron las balas a los desgraciados, perdónenme la expresión, pero y los cogieron y los mataron así, de frente de la familia, todos así paraditos y los cogieron y los mataron. Eso, y, y, y así sucesivamente, los cogieron y los vistieron y dijeron que eran guerrilleros. Y así sucesivamente, familias completas fueron muriendo allá. Y pues, ¿qué hacían con esta, esta, esta, estas pobres señoras solas en una finca? Pues irse para un, para un pueblo, a ingresar una, una, una, un desempleo, a, a trabajar en lo que supiera, en lo que saliera y a sufrir con su pobre pequeña, y así sucesivamente pensaría, digamos, la estadística no se, ha, no se ha hecho, pero sí sería muy bueno que se hiciera, de, de cuánto es el porcentaje de las mujeres víctimas del conflicto armado y cuánto es el porcentaje de los hombres. Y me atrevería a decir que está más del 70% de las mujeres víctimas del conflicto armado. Porque en Rovira sí se sí ha hecho, en Rovira hay 3.800 familias desplazadas, que de esas 3.800 familias desplazadas, el 75% son mujeres, cabezas de familia y mujeres víctimas del, víctimas del conflicto armado, que, que le han matado a, su, a sus esposos y le ha tocado que emigrar con su familia a una ciudad a ingresar un desempleo, a trabajar en lo que sea, y de ver su situación, que no es fácil en una ciudad, volverse a regresar a otra vez a un territorio rural. Entonces, esa es la, como la verdadera la situación que, que, que se vivió en ese entonces y que se sigue viviendo en Colombia. aquí ahora como para contarlo también porque realmente si, además, si buscas las noticias las encuentras pero si no estás buscando no te aparecen, entonces incluso los adolescentes que están siendo asesinados también en las últimas semanas, que está siendo terrorífico, es como el querer eliminar también la raíz de todo ¿no? y, y, y está siendo bastante durito. Y... Nada, bueno, pues lo que estaba comentando Álvaro, ¿no? que nos toca a nosotras, pues luego entiendo que seguir difundiendo, seguir contando, eh, igual que no se quede en la anécdota, también toda la parte de, de Uribe, porque, pues sí, es, es simplemente que está como, retenido en la casa por una cuestión mínima, pero lo que ha hecho ese hombre ha sido terrorífico, entonces igual que se sepa y se conozca también todo lo que ha hecho y por lo que debería ser juzgado, y, y le mucho ánimo a ustedes y que bueno, les sirva el espacio aquí igual para seguir difundiendo. Y gracias a Tino por el acompañamiento de, Ay, sí. de hoy, muchísimas gracias. Y al resto, nada, bueno, pues que si sí, vas a comentar algo. ¿no? Sí, no, no, sin más. Eh, igual tenemos un ratito ahora si queréis para conversar, entre que recogemos y ni sé qué y que os convidamos a que mañana tenemos la presentación de un libro de un escritor de aquí de Cantabria de Alberto Muñoz y, y el sábado todavía quedan algunas plazas para una representación una pequeña eh, pieza teatral a las 6 de la tarde hay un pase y a las 8 hay otro, se llama de paseo y tiene que ver con pues durante el franquismo ese hecho de cuando te sacaban de tu casa y te llevaban y os decía que de paseo pues un poco para... Bueno, pero ya sabemos lo que sucedió, ¿no?, como esas personas. Entonces, bueno, pues como un recordatorio también de, de, de eso también que está todavía sin juzgar en este país. ¿Y nada? ¿Adelante? Nada, no, no, Era porque yo creo que los que estamos o quienes estamos ya sabemos o intuimos una, un único detalle por lo que contaba Claribel, cuando decía, y es que claro, lo ves aquí y enseñaba en el trabajo, en la cartografía sobre las personas desaparecidas en, en Colombia, eh, yo la semana pasada, cuando pasé por aquí, lo primero que hago, bueno, cuando vengo por aquí, es, es difícil que yo no me vaya sin unos cuantos libros. Intento, vamos, contenerme mucho, pero de verdad, o sea, localicé un libro sobre el Consejo de Indígenas del Cauca. Estaba la cartografía esta. Es decir, la importancia que tiene el que haya librerías de este estilo, centros de este estilo, para de verdad poder acceder a cantidad de cosas... A las que de otra manera es muy difícil, porque sí, los libros existen, pero no están en cualquier librería, no los encuentras en cualquier lado, y aquí es difícil venir y no, y no querer marcharte con 15 o 20 libros ¿eh? y, y, y, y decir, y esto en la cola te lo tengo que leer y me tengo que enterar. ¿no? Y uno, un único detalle para poder intentar poner también un poco en, en, en contexto todo lo que acaban de contar los compañeros, lo que ya sabíamos... Y las cosas que puede que, que oigamos, estaba mirando ahora una denuncia que llegó ayer de cómo se estaba orquestando todo el movimiento en contra de Iván Cepeda, que es quien se ha atrevido a decretar esa, eh, esa detención por confinamiento familiar, ¿no? que se dice ahora que queda también la de confinamiento, <risa> cómo están organizando toda la, toda la, la movida eh, en contra. Es que Colombia es un país muy complicado, ¿no? o sea es muy grande. Es un país, recordad que donde hay una montaña y una cordillera en Afganistán, en Yemen ¡Ay, claro! Ahí hay guerras y guerrillas es que en Colombia hay tres es que hay tres cordilleras y es que hay dos selvas y además, aunque parece increíble ha funcionado una democracia corrupta, pero ha funcionado y ha permitido que los Estados Unidos y otra gente diga ¡Ay, si Colombia es una democracia! ¿Ustedes dónde van? Eso son los ingredientes de un cóctel que da como resultado un pudridero que es lo que actualmente está en, en Colombia donde en todo caso yo para mí volví encantado con la gente que es una gente que vive que, que, es, que, que, que es una gente con una vitalidad y con un, bueno, una sociedad civil ¿eh? porque podrías decir después de escuchar los testimonios dices, bueno, ¿cuántos quedan? ¿No? y la respuesta es miles porque se organiza y porque tiene capacidad para resistir y para aguantar ¿no? entonces bueno, animaros en ese sentido a a seguir buscando información de, de Colombia. Y si se puede hacer alguna cosa, pues, pues estupendo, porque seguro que tenemos gente que lo agradecerá. Y nada, yo insistí en a la vorágine. Como de manera, manera, ¿no? manera publicitaria podríamos decir, eh, hay un video que se llama Impunity, que tiene una información clara ¿Sí? lo que hizo el paramilitarismo en Colombia. Impunity. Impunity se llama el video. Lo encuentras en YouTube. Bueno, y si pones Masacre del Salado y te parece la Masacre del Salado, es que claro, yo creo que es un drama tal. Sí. Impunity, inclusive hay la discusión en el Senado sobre el paramilitarismo, todo lo que... Inclusive Petro lo hace, Petro denuncia todo eso. ¿sí? Entonces, Impunity es un video excelente para que vean el panorama de lo que fue las masacres de lo que acaba de mencionar en el... Todo lo que viene en Magdalena Medio. Ya está en Pulting y va ay Matarife. Matarife, está en Matarife. Hay dos días de borrasco. <ríe> esta gente de Matarife lo no está haciendo desde fuera de Colombia. Seguro. O sea, quien lo está produciendo lo está realizando, lo que sea. El productor está. Bueno, no se sabe, ¿no? Ya, pues... Pero también esta función. Ese no está en Colombia. Sí. Ese no está en Colombia. Bueno, muchas gracias Muchísimas gracias